Ahora, como hace un ratito mandé un videito, les voy a mandar un show de muñecos que creo que les va a gustar. Eh, bueno, de muñecos no, pero se trata de que alguien, no sé, alguien va a la escuela y se tuvo que retirar porque, porque la escuela... La escuela estaba, este, ¿cómo se dice? Estaba cerrada. Bueno, amigos, no le cuento más porque tendrán que ver cómo empieza. Ahora empieza. como me gusta la escuela uh, pero todavía no abrió tendré que esperar, que esperar un poquito pero qué pasa que me encontré a mi, a mi amiga yéndose no, sé veré que fue bueno, este no sé, tendré que a que abra la escuela <risa> no sé, me voy a la parada del colectivo y me voy a la de a la de, de, Lizar, de que está tarde un montón en abrir <risa> mientras tanto ¡Vamos a abrir! ¡Ay! ¡Vinieron, chiquitos! No vinieron, parece. Bueno, tendré que cerrar la escuela hasta mañana a ver si vienen. Y colorín colorado, este cuento sigue... Mira, que siempre tengo que llevarla. Señor, señor, abre la escuela, ya es la hora. Señor. ¡No Porque el otro colegio tampoco abre. Señor, señor, abre por favor, ¡Por fin! que me dijo. que ya abrió, pero estoy parada hace 30 minutos seguidos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! incoñarado, este cuento se ha acabado. Les digo una cosita. Ustedes también se pueden inventar una historia así o de otra forma en su casa. Mándanme un videito si quieren. Bueno, amigos, ahora nos vemos. Quédate en casa y haz estos movimientos junto a mí. Léense historias bastante buenas. Adiós amigos, nos vemos luego. ¡Ups!